Llegamos ya al final de este camino que esperamos de todo corazón que te haya sido fructífero y enriquecedor. Muchas gracias de parte de todo el equipo por haber cursado este MOOC. Tu participación ha sido muy importante para nosotros. Uno de nuestros objetivos fundamentales era trasladar este necesario debate sobre el impacto de las TIC desde la universidad al conjunto de la ciudadanía para tomar conciencia y fomentar consumos sostenibles en un área cuya importancia socioeconómica no para de crecer. Sin duda, las tecnologías son una parte cada vez más medular en nuestras vidas y necesitamos de manera urgente reflexionar sobre los caminos hacia los que nos están dirigiendo y plantear alternativas más humanas y sostenibles. Para ello hemos ido recorriendo los impactos humanos y medioambientales que estas tecnologías tienen en cada una de sus fases de vida. Hemos visto cómo se plantea el diseño de las tecnologías y cómo la obsolescencia programada es el inicio de un círculo vicioso de gran impacto que acompaña a los dispositivos en todo su ciclo de vida. Hemos conocido también la realidad de los minerales de sangre y el impacto que tiene la extracción de las materias primas para las personas que se encargan de ella y para los entornos naturales donde se encuentran esas minas. Hemos estudiado después las deplorables condiciones en que se manufacturan en muchas ocasiones los dispositivos que tenemos en nuestras manos y el alto consumo energético que demanda eh, sostener el desmedido uso que hacemos de ellos. Hemos conocido, por último, la triste realidad que oculta el fin de, nuestros, de nuestra tecnología cuando decidimos cambiar de dispositivo, bien porque la obsolescencia programada así lo determina, bien porque la obsolescencia percibida así nos lo hace creer. Pero también hemos querido poner en un énfasis especial en este curso en las alternativas. Así hemos querido enseñar el trabajo de las organizaciones sociales que están desarrollando acciones y alternativas para mostrar que es posible avanzar hacia modelos más sostenibles en el diseño, producción, uso y fin de vida de las tecnologías. Y ahora te animamos a ti a ser parte de esta cadena humana para extender esta información en tu entorno y a implementar estas acciones que has diseñado durante el curso todas podemos colaborar para caminar hacia un uso más consciente, responsable y sostenible de las tecnologías. Asimismo, te invitamos a que sigas nuestro blog, ecologiaymedia.info, y su página en Facebook, para estar al tanto de todas aquellas noticias y novedades vinculadas con el impacto medioambiental de las TIC. De nuevo, ha sido un placer compartir estas sesiones contigo y esperamos encontrarnos de nuevo próximamente. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.